Dale un segundo más. Buenas, buena, buenos días a todos, todas y todes. Estamos en el último webinar sobre desinformación que organiza Wikimedia Argentina, Ártica, el Centro Cultural Ártica de Uruguay, Fundación Vía Libre. Y a lo largo de estas tres webinars anteriores nos estuvieron acompañando Agencia Presentes y Red Especie, a quienes les agradecemos un montón eh, acerca de... que nos, eh, nos estuvieron acompañando y, y, y contando acerca de, de cómo elaborar contenidos científicos, LGTBIQ+, feministas, en este contexto de, de pandemia. Eh, donde hay tanta información dando vueltas, que no sabemos qué hacer con ella, donde no podemos salir a la calle para chequear si algo sucedió o no sucedió, entonces nuestro anexo con la, con la realidad es básicamente eh, estar conectados todavía frente a las pantallas. Hoy es el último webinar de esta serie. Igual Wikimedia Argentina siga trabajando, y siga haciendo webinars sobre determinadas temáticas. Eh, hoy me, nos acompaña eh, Luisina Ferrante, la encargada de Educación y Derechos Humanos de Wikimedia Argentina, que va a estar hablando sobre experiencias de trabajo para mejorar contenido sobre derechos humanos en Wikipedia. Así que, gracias, Luli, por, por, por acompañarnos y te damos la palabra. Bien. Gracias, Gishu y gracias, Mau, por, por, por, por estar ahí también, Mau, ayudando eh, y acompañando. Eh, bueno, buen día a todos, todas y todes. Eh, como comentó Giselle, nuestra propuesta hoy era, quizás, hacer un cierre de, digamos, de, estos, de esta serie de webinars vinculados a, a desinformación y el cierre, pensando una propuesta específica vinculada a, a trabajar contenido sobre Derechos Humanos en, en la Wikipedia en español, que es la experiencia que, que recorre Wiki Derechos Humanos y que ahora les voy a compartir. Eh, también viene eh, relacionada con eh, el hecho de los, las y les compañeros, compañeras y compañeras que tuvimos durante jueves y viernes, que desde sus propias experiencias y desde el rol de comunicadores y comunicadoras nos compartieron estrategias para, en algún punto, eh, pensarnos en un contexto de infodemia y también pensamos en un contexto de info, infodemia desde diferentes comunidades que construyen información eh, lo más fiable posible, eh, lo más segura posible. En este sentido, eh, esta propuesta de pensar esta experiencia de WikiRechos Humanos viene relacionada con. Eh, pensar en particular eh, el rol de wikipedia en este contexto siempre hay que pensar el rol de wikipedia porque me parece que es una plataforma eh, que digamos que si bien no está pensada como medio de comunicación eh, cada vez identificamos más que en relación a conflictos actuales o situaciones actuales de, de digamos de mucha de mucha información en, en, en juego wikipedia es un, un territorio digital al cual muchísimas personas acceden en primer lugar para constatar o corroborar o buscar o ampliar o, o acercarse a determinada información. Entonces, pienso que, que es importante entender cómo, cómo pensamos nosotros el rol de Wikipedia desde una experiencia particular que, que tiene que ver con editar contenido vinculado a derechos humanos en nuestro país y también a nivel regional. Voy a compartir la pantalla, espero que se pueda ver bien. Eh, Gisju, ¿se ve bien? Perfecto. Genial. Ahí inicio de presentación. Eh, como veníamos charlando, eh, la propuesta tiene, tiene digamos, esta, esta instancia de, de, de repensarnos también eh, desde Wikimedia Argentina en, en, en una situación global en donde eh, estamos muchos y muchas quienes tenemos acceso a Internet dentro de todo lo bastante durante el día, eh, accediendo a información, nos llegan contenidos por WhatsApp, nos llegan contenidos por Twitter, por todos lados. Es decir, Wikipedia es súper visitada en este sentido. Entonces, también conocer un poco cómo nosotros nos veníamos planteando desde el proyecto Wiki Derechos Humanos la experiencia de editar contenido en Wikipedia con una perspectiva de derechos humanos. Yo sé que quizás hay mucha, muchas personas participando del webinar que, digamos, quizás se acercan por primera vez a las experiencias que Wikimedia Argentina viene desarrollando. Hay muchas que ya nos conocen y voy a ser lo más breve posible en esto, pero no quería dejar de darnos un marco eh, institucional porque siempre está bueno estas instancias para seguir expandiéndonos. Eh, como ya saben, los proyectos eh, Wikimedia en nuestro país están, digamos, Wikimedia Argentina los representa y, y acompaña diferentes instancias para que estos proyectos puedan ser desarrollados, ampliados, expandidos. Y no lo hace, digamos, desde un único lugar, sino que piensa tres programas específicos, tres líneas de trabajo estratégicas a partir de las cuales acercarse o acercar los proyectos Wikimedia a diferentes realidades, comunidades, situaciones, etc. Eh, dentro, del programa, dentro de Wikimedia Argentina hay tres programas, el programa de cultura y conocimiento abierto que eh, coordina Shishu y, y en el cual también acompaña a Mau. El programa de Educación y Derechos Humanos, que eh, coordino yo y, y, y acompaña fuertemente Florencia Guastavino. Y el programa de comunidad Comunidades, que eh, coordina eh, COTI, pero que es un programa que se entrelaza con la comunidad en sí misma, con las comunidades en sí mismas que le dan fuerza a, a que los proyectos Wikimedia tengan una identidad en nuestro país también. Eh, por eso es importante tener en cuenta eh, esto al momento de, de, digamos, de entrar a explicar una experiencia como Wiki Derechos Humanos, eh, que obviamente se alimenta, de, digamos, de profundizar en, en determinados proyectos Wiki, porque, bueno, son los que más manejamos, los que entendemos que más funcionan en este contexto de trabajo desde Wiki Derechos Humanos, pero que tienen que ver con, con la esencia de lo colaborativo en sí mismo, es decir, eh, la... La experiencia de trabajo dentro del movimiento Wikimedia siempre eh, o por lo menos siempre la pensamos de forma colaborativa, de a pares o de a muchos más, muchas más, muchas más con una perspectiva de democratización del acceso y de creación de la información. Creemos que, que Wikipedia es un territorio súper potente en ese sentido eh, y que las personas que se encuentran en, en, en los proyectos Wikimedia, pero particularmente en Wikipedia, que es donde más estamos eh, desde el proyecto Wiki Derechos Humanos, tienen una fuerte impronta en poder sostener eh, esta necesidad y esta, esta acción y ejercicio de democratizar el acceso y la creación de información. Y, por otro lado, vinculado, obviamente, a todo lo que vinieron hablando tanto Nadia y Nicolás de la red de, de, de Especie o Maru y, a, y Anita de, de, de, de la experiencia de presentes, también consideramos que el conocimiento libre es un derecho humano y que la construcción de nuestra propia historia, eh, desde nuestros propios contextos, en sí mismo es un ejercicio de memoria, visibilización y divulgación de, digamos, de, de nuestra memoria histórica. Eh, por eso siempre cuando hablamos de Wiki Derechos Humanos, desde que inició en el año 2016 con otro nombre que, que luego se unió a esta gran familia Wiki Derechos Humanos, eh, pensamos la propuesta desde una noción de construir memoria en territorios digitales. Eh, porque también eh, tiene, no quiere decir que antes no se hacía, sino que nosot nosotros, nosotras desde Wikimedia Argentina y con Wiki derechos Humanos, tomamos un poco eh, eh, el rol de, digamos, de, de permitir que a través de un proyecto se, se piense esa idea de la construcción de memoria, de memoria en territorios digitales y en un territorio en particular que es Wikipedia y en muchos otros que alimentan Wikipedia, como particularmente Wikimedia Commons, que también nos ayudan a construir estas memorias eh, que hacen a, la, a, a, a las memorias de nuestras comunidades también. Eh, así como para comentarles un poco cómo surge Wikiderechos Humanos y, y, y la experiencia en sí misma, eh, quiero aclarar que es un proyecto súper dinámico, que no es un proyecto estático, sino que es un proyecto que se va resignificando y que va teniendo, cada vez más aliados y aliadas, y, y digamos, y va expandiéndose, porque el, digamos, el corazón del proyecto tiene que ver con eso, con, con que es una experiencia que, que, que se piensa en tiempo real y, y en algún punto respondiendo también a una necesidad de, digamos, de, de pensar Wiki, Wikipedia y también pensar los proyectos Wikimedia como, como territorios en los cuales nosotros tenemos agencia y, y nuestra historia a través de nosotros también la tiene. Entonces, eh, en general, Wiki Derechos Humanos es un proyecto que inicia en el año 2016, eh, eh, propiamente dicho en marzo del 2016, eh, para el 40 aniversario del golpe de Estado. Eh, Empezó siendo Wikileza, quizás muchos de quienes están escuchando la, lo conocieron como Wikileza, eh, porque empezó siendo una propuesta que surgió en, desde Wikimedia Argentina, súper localizada en, en, en, en la experiencia, en el proceso de memoria, verdad y justicia de, de nuestro país. Es una experiencia que llevamos a cabo y que coordinamos con Maru, con María Eugenia Ludeña, desde el inicio. Eh, y también eh, se unieron, digamos, dos mundos en ese contexto de marzo del 2016, eh, que tenían que ver con bueno, actualizar contenido que identificábamos que en Wikipedia eh, necesitaba ser mejorado y sobre todo actualizado en relación a, a las causas judiciales vinculadas a crímenes de lesa humanidad en nuestro país. Y también en un contexto en donde el acceso a la información sobre estas temáticas, el acceso a la información pública, a las políticas públicas de memoria, tenían o se comenzaba a oler cierto retroceso en el acceso a esa información. Entonces, por ejemplo, InfoJus, el, el, medio, que, que más, el medio judicial que más información compartía de forma en, más divulgadora, si se quiere, no tanto con, con, con, con un duro formato jurídico, que a veces es medio complejo de entender, eh, si no venimos de, de, digamos, de esos palos. Eh, InfoJus había sido cerrado, entonces había mucha información que considerábamos que podía seguir actualizándose eh, con la cantidad de fuentes diversas que, exi que existen y existían en ese momento sobre los juicios de Lesa en Wikipedia. Entonces, eh, Wikilesa arranca con ese objetivo. Eh, obviamente que arrancó en La Plata, en la Universidad de La Plata, fue la, la, primera, vez, la primera experiencia que hicimos y fue... Eh, eh, en coordinación con el, con el espacio de memoria y derechos humanos de, de, de, de, de, que está acá en capital federal eh, el ex centro clandestino es un destino de detención exesma eh. Y eh, coordinamos también con la Facultad de Periodismo de La Plata, en donde también ahí hay un, algo que me importa hacer mucho hincapié, que desde el principio, bueno, también, obviamente, nuestra alianza con Maru, pero desde el principio, el periodismo, los y las comunicadores fueron aliados claves en, en, en este proyecto. ¿Por qué? Porque se, uniera, se unieron, digamos, dos campos de acción importantes. Quienes estábamos trabajando en, en, en, en, en compartir un una herramienta como Wikipedia y explicar cómo utilizarla en los talleres que, mu que muchas personas han participado eh, y las personas que construyen información, que hacen periodismo de investigación y, y, digamos, y particularmente hacen periodismo de investigación vinculado a la temática de memoria, verdad y justicia en nuestro país. Entonces, así arranca Wikileza y así es como el, la base de Wiki Derechos Humanos. Eh, durante el 2016 y 2017 con, continuamos trabajando a nivel local y en el 2018 tuvimos la oportunidad de expandir el proyecto a lo que se conoce como Wiki derechos Humanos, que ahí cambia el nombre principalmente porque pasamos a hablar de editar contenido sobre crímenes contra la humanidad y otros temas vinculados a derechos humanos a nivel regional, donde lesa humanidad no es un concepto que quizás esté tan presente como está presente en Argentina. Entonces, para poder hacerlo lo más inclusivo posible pensamos en esta lógica de wiki derechos humanos y fue un proyecto que fue eh, financiado específicamente por una propuesta presentada open society y llegamos a cubrir esta experiencia en siete países de américa latina que no, no podía ser posible la experiencia sin la articulación con eh, los capítulos de Wikimedia a nivel local en esos países. Y eso es súper importante porque pudimos estar en México, pudimos estar en Chile, pudimos estar en Venezuela, pudimos estar en Uruguay, eh, eh, bueno, obviamente en Argentina, en Paraguay, y siempre articulando con, con, con las comunidades eh, de Wikimedia locales, en Colombia también, que fue el último que se sumó a este grupo de países, que nos permitió también eh, pensar el, el, el contexto de las violaciones a los derechos humanos en cada país en particular y con lo que cada contexto demanda al momento de tener que pensar una, una experiencia, o un proyecto como este. Y por último, en 2019 se abrió una línea dentro de Wiki Derechos Humanos, que ahí también, eh, obviamente, presentes participó de forma directa, que fue eh, presentar el proyecto Wiki Derechos Humanos LGBT a la Embajada de Canadá, en donde también logramos financiar una experiencia de trabajo sobre géneros y diversidad sexual, en donde principalmente puntualizamos el, el, el proyecto en Argentina y en Paraguay. Entonces, en este sentido, eh, es importante ver esta línea de tiempo, no puedo pecar de mi nivel de historia, historización de la vida, eh, pero esta línea de tiempo que, que muestra cómo se fue eh, formando esta experiencia de trabajo que sigue, digamos, en ese curso. Eh, por eso hablo, planteé esta cuestión de, de, de pensar un proyecto súper dinámico. ¿Hasta acá vamos bien, Shiju? Sí, perfecto. Genial, me voy a tomar un mate, perdón. No, no, no pasa nada. Bien, eh, ¿con quiénes trabajamos? El proyecto Wiki Derechos Humanos, aparte de pensar cómo inicia y sus diferentes instancias, también desde un principio, como yo mencioné, eh, necesito de articular con actores claves, que son los actores que son referentes en, en, en lo que es, en principio, el proceso de memoria y verdad y justicia en nuestro país, que fue eh, como la primera línea de trabajo que llevamos a cabo, y luego, eh, a nivel regional, poder, eh, digamos, mapear junto a, los organismos de, a, los, a las organizaciones de Wikimedia a nivel local eh, qué actores eran, digamos, los más... Eh, necesarios para poder llevar una actividad de este tipo en cada país que nos proponíamos. Entonces, eh, obviamente contamos con, con, con el apoyo en Argentina, que primero me sitúo en Argentina, después eh, voy a mencionar algunos detalles de lo que fue a nivel regional. En Argentina contamos con, con el apoyo de referentes en la temática a nivel Investigación a nivel periodismo de investigación a nivel académico y, y obviamente eh, con expertos y expertas vinculados directamente al proceso de justicia. Con esto hablo de eh, aportes de la Secretaría de Derechos Humanos, de programas específicos dentro de la Secretaría que llevaban a cabo, sobre todo eh, las querellas para, los, para las causas, también aportes de, digamos, de, de, digamos, de comunicación con las fiscalías. Es decir, en ese sentido, me, digamos, el, el el territorio wiki estaba conectándose con, otro terri con otros territorios súper diferentes en la forma de construir eh, la información que para mí, digamos, potenció muchísimo la experiencia. Eh, y obviamente eh, dentro de, de lo que fue nuestra experiencia a nivel local. Eh, Articulamos desde el inicio con Abuelas de Plaza de Mayo, con el Parque de la Memoria, donde se aloja el monumento a las víctimas del terrorismo de Estado. Hemos articulado con el CELS, con la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia, que es digamos, el paraguas institucional de muchísimos sitios de memoria que hay acá en nuestro país, en donde hicimos muchísimas actividades, eh, muchísimas jornadas de trabajo, eh, que eso también creo que es súper importante, eh, que lo voy a mencionar después, pero lo simbólico de editar en, en sitios de memoria eh, da un entorno y un contexto eh, de política pública de memoria o de ejercicio de la memoria súper importante. O sea, construir información y, a, y, y a, ejercer el, el, el acceso a la información libre y la creación de contenido libre en un sitio de memoria que fue recuperado por las comunidades para, para poder eh, contar nuestra historia, me parece que es como el, el, el combo perfecto en un punto. Eh, a nivel regional hemos eh, participado, eh, en hemos estado en muchos países, en Uruguay por ejemplo hicimos directamente las actividades con Wikimedia Uruguay, pero también eh, en alianza con eh, el Instituto Nacional, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo que también fue un centro eh, de detención clandestino durante la dictadura en Uruguay. Eh, trabajamos con el IPPDH que arma la red a nivel MERCOSUR, eh, el Museo de Memoria Histórica de Colombia, eh, Amnistía Argentina, pero también hemos trabajado con Amnistía Chile, y bueno, y más recientemente, algo que nos que, que fue, digamos, algo que no solamente surgió Wikimedia Argentina, sino que terminó también de, de plantear la necesidad de, de repensar los proyectos Wikimedia en esta, en esta propuesta de, de trabajar eh, derechos humanos, que fue el convenio con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que eso nos permitió, digamos, ampliar y, y, y profundizar aún mucho más eh, una alianza con una institución clave en el sistema universal de los derechos humanos. Y por último, nuestros aliados de siempre, las universidades. En todas las experiencias que hicimos desde Wiki derechos Humanos, las universidades eh, fueron aliadas claves, eh, los centros de investigación dentro de las universidades, eh, sobre todo las, facu las facultades de periodismo fueron aliadas claves en este contexto, y ahí sigue habiendo digamos, este, este vínculo entre, entre periodistas y comunicadores que piensan eh, también, que se acercan a Wikipedia, que entienden cómo funciona Wikipedia y, y, y logran, digamos, ver esa, esa, ese vínculo súper necesario que hay entre la comunicación y Wikipedia para, para también eh, poder pensar la importancia de, de la, del acceso y la construcción de, de información desde el conocimiento libre. Eh, Puntualmente, las experiencias en sí mismas eh, fueron desarrolladas desde el principio eh, trabajando especialmente con, con la edición de contenido en Wikipedia y liberando imágenes en Wikimedia Commons. Esto lo aclaro porque hay muchas personas que saben que, que, que los proyectos Wikimedia son un montón, eh, son casi, creo que son 14, si no me equivoco, siempre puedo eh, pifiarle en el número, eh, pero... A nosotras, desde lo que era la propuesta de Wikiderechos Humanos, como en, a diferencia de otras experiencias, eh, la mayoría de las personas que se acercaban a editar en, en las actividades de Wikiderechos Humanos eran personas que nunca antes habían editado en Wikipedia, se daba como también esta doble necesidad de, primero, Explicar cómo se usa Wikipedia, qué es Wikipedia, qué hay detrás de Wikipedia, qué es esa, esa cuestión también que tiene que ver con, con legitimar el uso de Wikipedia eh, eh, con, en esta experiencia y, y sobre todo en, en espacios educativos o de investigación, etcétera. Eh, y también la importancia de las imágenes, que es algo en lo que voy a detenerme en dos filminas más, que tiene que ver con filminas, parezco Alberto, en dos eh, presentaciones más, que tiene que ver con eh, Wikimedia Commons. Eh, la importancia de liberar imágenes en Wikimedia Commons del contexto eh, de los derechos humanos en nuestros países. Eh, y... También concientizar y sensibilizar sobre la acción de ir a la calle, de salir a la calle, de sacar fotos, de registrar, de documentar y de liberar sobre todas las cosas. Y de, a su vez, ilustrar contenido en Wikipedia. Entonces, estos fueron los dos proyectos Wiki en los cuales nos centramos. Y la estrategia de trabajo es, eh, digamos, bastante sencilla en el sentido de que no, no requiere, digamos, un, una gran logística. Eh, si las voluntades, obviamente, están para llevarlo a cabo, la logística se requiere cuando hablamos de regionalizar el proyecto que implicó viajar a estos siete países. Pero, igualmente, fluyó súper bien porque había un interés súper genuino de tanto de los capítulos Wikimedia como de las organizaciones que se sumaron y de las instituciones que nos albergaron, entre comillas, que hizo que funcione como si estuviésemos en casa. Esa es la realidad. Eh, y también porque había un compromiso con, con, con el hecho de hacerlo que era súper importante. Eh, llevamos adelante diferentes encuentros de capacitaciones que en principio empieza como, yo lo digo que es como una mamushka al revés, o sea, de lo más chiquito a lo más grande y lo más chiquito tiene que ver con identificar eh, quiénes, digamos, son los actores o los organismos e instituciones que participaríamos de llevar a cabo la actividad. Eh, y se define la temática en sí misma. O sea, hablamos de Wiki Derechos Humanos, pero hablar de derechos humanos es súper amplio. Entonces, siempre hacemos un recorte específico en la temática que vamos a trabajar, que eso lo voy a especificar más adelante. Ese recorte tiene que ver con el nivel con el contexto en el cual estamos editando, con las personas que se acercan... A, a, a editar, es decir, si se acerca un equipo de investigación sobre periodistas detenidos desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar, bueno, se va a recortar probablemente el trabajo a, a, al, a, a los expertos y expertas que en principio van a estar participando de la actividad. Eh, y luego se hace una capacitación a estas personas que son expertos y expertas que van a acompañar. Eh, para convocar a un editatón o a un encuentro de edición más amplio. La Wiki Derechos Humanos suele tener en total dos jornadas de trabajo. Cuando vamos a otros países son dos jornadas juntas, es decir, vamos para estar dos días en la institución y trabajando con las personas que participan. Cuando es acá más local, más cercano, quizás lo, lo, lo expandimos un poquito en el tiempo, en semanas o en un mes, por ejemplo, pero siempre intentamos que esté lo más cercano posible el proceso de capacitar a, a las personas y organismos que van a llevar a cabo la actividad con nosotras, de hacer la identificación de la temática y la investigación de fuentes y de cerrar con la editatón o editatona o el encuentro de edición que proponemos. ¿sí? Eh, y eso es súper importante porque es una metodología de trabajo que nos sirvió. Al principio solo hacíamos un encuentro de edición y nos dimos cuenta que nos faltaban las capacitaciones previas, que sumaban un montón. A, a poder llegar más armados y armadas al, al, al encuentro de visión más público. Es decir, esta metodología de trabajo fue también algo que nos funcionó mucho a medida que íbamos haciendo las actividades y a medida que íbamos entendiendo que sumar actores de diferentes eh, disciplinas eh, y hacer una propuesta más transversal desde, desde lo interdisciplinario realmente eh, Enriquecía muchísimo la calidad del contenido que se actualizaba y se mejoraba y se creaba en Wikipedia. Y por último, eh, en el 2019, cuando nos salíamos públicamente con presentes, porque la alianza siempre existe, eh, para hacer Wikirectos Humanos LGBT, como presentes venía, como ustedes ya escucharon viernes y lunes, eh, la experiencia de ellas, de ellas. Eh, presentes eh, ya venía trabajando con eh, periodistas y con activistas, entonces lo que nos propusimos especialmente fue una serie de trabajos en Argentina, en Santa Fe, Tucumán y Buenos Aires y en Asunción, porque esta también fue en Paraguay, en donde los talleres eran para periodistas y para activistas, específicamente de cómo se construye la información, cómo se plantea la información vinculada a géneros y diversidad. Y luego, de esos dos talleres específicos que daba presentes, eh, se daba un taller sobre herramientas para editar contenido en Wikipedia. Es decir, que se hacía como un, el, un cierre de, digamos, de, las diferentes, de los diferentes territorios en los que tanto periodistas como activistas pueden construir y actualizar y aportar en, en, en generar información. Eh, así que eso fue como el, la última pata de Wiki Derechos Humanos. Eh, por ejemplo, Periódicas, eh, que es una, también un, un, una agencia, un movimiento de noticias que se encuentra en Santa Fe, eh, fue una gran aliada en, en Santa Fe cuando llevamos a cabo este tipo de proyectos, eh, porque tenía que ver con esto también. Eh, periodismo, activismo, eh, experiencias de trabajo en territorios, súper, súper, territorializados, para decirlo de alguna manera, y eh, la información valiosa que se podía sumar a Wikipedia desde, desde esas experiencias. Eh, acá es un poco de, de, de, para bajar a números porque también tiene un sentido no solamente numérico y resultado, sino de densidad del contenido eh, y, de, y de expansión de la, de la experiencia. En total, desde el 2016, hicimos eh, 22 editatones específicas sobre derechos humanos. En estas editatones están los siete encuentros generados a nivel regional y después las que fuimos generando en, en Argentina, en sitios de memoria particularmente, en, en espacios de organismos, en universidades. Eh, se editaron, esta, este, este número es un número para marzo una cantidad vinculada a 700 artículos editados y se crearon más de 250 artículos. Esto es súper importante porque los artículos que más se crearon fueron vinculados quizás más a, a, a sitios de memoria y a, y a juicios en específico en el caso de Argentina y en el caso de, de a nivel regional también se tomó el modelo argentino, no en cuanto a juicios, pero sí en cuanto a los lugares de memoria, a las políticas de memoria, eh, a los procesos de memoria más locales y también actuales, eso es importante aclarar. Eh, y eh, el hecho de ampliar y de necesitar tantos actores eh, involucrados, en, actores y actoras involucrados en, en esta experiencia, en este proyecto, hizo que tengamos más de 25 contrapartes que han acompañado el proyecto desde diferentes formas, lo siguen acompañando, que eso es súper importante, y, y siguen eh, pensando, Wiki Derechos Humanos como un proyecto aliado cuando se piensa en territorios digitales. Y eso creo que es un poco, de alguna manera, el objetivo que intentamos seguir, seguir sosteniendo. Que sea un gran aliado de Derechos Humanos al pensar eh, cómo construir información eh, sobre estas temáticas en territorios digitales y, obviamente, particularmente en los proyectos Wikimedia. Y, por último... Eh, la cantidad de fotos que fueron liberadas, eh, vinculadas a, a por la ciudadanía en general, vinculadas a derechos humanos. Y esto es importante aclarar que es todo un, digamos, un filtro de información que no hice yo, que me ayudó Constanza Verón, que es la que lidera sobre todo las campañas desde... De, para liberar eh, imágenes, pero muchas imágenes que se liberaron en campañas eh, que llevó a cabo el programa de comunidades nos sirvieron directamente para eh, ilustrar y mejorar contenido que luego se trabajaba en, en actividades de wiki derechos humanos. Y ahí está un poco también la transversalización de los programas de Wikimedia Argentina, que tienen como base una perspectiva de derechos humanos y, un, y un, digamos, una perspectiva de lo importante que son los, eh, lo, digamos, la ciudadanía en construir y democratizar esa información. Así que, bueno, me pareció importante también ponerlo porque hemos llevado a cabo un montón de campañas vinculadas a, a, a cubrir y a registrar y a documentar. Hay personas que están participando, digamos, escuchando este webinar que han sido agentes claves en esto. Entonces, creo que es súper importante porque ilustrar un artículo cambia un montón eh, cómo se lee esa información también. Yo acá elegí, digamos, dos campañas relativamente recientes que llevamos a cabo eh, e imágenes que surgieron de esas campañas que son diferentes, en el momento en el que éramos libres y podíamos salir a las calles a luchar por nuestros derechos eh, y la campaña que lideró el programa de comunidad vinculada a, a que sigue liderando, vinculada a generar contenido y a, y a profundizar en cuanto tanto a las imágenes como a la información de los encuentros nacionales de mujeres en Argentina, eh, que obviamente de los primeros encuentros que comenzaban en la década del 80 hay muy poca información, hay muy pocas fotos también liberadas, eh, y de los encuentros más recientes hay mucho más contenido liberado, eh, y eso, digamos, eh, ha de alguna manera registrado, no solo información en Wikipedia, sino también que las imágenes que fueron liberadas han sido utilizadas en medios de comunicación. Y eso es súper importante. Son eh, imágenes libres que se ponen a disposición de cualquier persona que quiera utilizarlas. Y, por otro lado, la imagen de, de, que liberó Titi en el marco de la campaña Construimos Memoria, que fue el, el último 24 de marzo que no pudimos estar en las calles, por, obviamente por una cuestión lógica, pero desde Wikimedia Argentina y con la, nuestras comunidades fotógrafos y fotógrafas pensamos eh, una, una campaña que pueda dar cuenta en Wikimedia Commons y con imágenes liberadas cómo la sociedad se, digamos, se propuso estar presentes y ejercer la memoria y la verdad la justicia un 24 de marzo, que es la, una fecha súper importante para, para muchos y muchas. Entonces, eh, sumándonos a la campaña de Abuelas de Plaza de Mayo, acompañamos esta campaña de Construimos Memoria en una campaña mucho más amplia que tenía que ver con Marchemos en Internet. Eh, y creo que, si bien, son de dos contextos diferentes. El objetivo sigue siendo el mismo, el poder ilustrar, poder generar contenido libre de experiencias de la sociedad civil en contextos en donde se marcha, en donde se demanda, en donde también nuestros cuerpos están cubriendo eso. Por eso me parecía importante traerlo también. Y, por último, eh, creo que vamos bien, eh, yo lo, lo que hice fue elegir una serie de, de artículos que estuvimos trabajando. Voy a dejar de compartir extendidamente esta, esta presentación, si puedo compartir los artículos. Eh, yo hice una selección de una serie de artículos. O sea, dijimos que hay como 700 artículos que estuvimos editando a lo largo de Wiki derechos Humanos. Eh, pero, principalmente, me parecía importante, eh, poder presentar los artículos que trabajamos desde, desde, desde diferentes experiencias, pero con la propuesta que, que hace al proyecto que tiene que ver con trabajar desde territorios específicos, simbólicos y con actores y contrapartes claves en este momento y en ese momento también. Eh, yo elegí el artículo del Cementerio de Avellaneda, que fue uno de los primeros artículos que, que fueron editados. Lo voy a poner acá. ¿Se ve? Se ve, se ve todo. Sí, además lo estamos compartiendo ahí en el chat también. Genial. Eh, el, el artículo del Cementerio de Llaneda fue un artículo que se creó en marzo, no, julio del 2016 aproximadamente, si mi memoria no falla, que tiene que ver con... Eh, se hizo en el marco de una wikilesa sobre el que estaba, estaba contextualizada en lo que había sido el terrorismo de Estado en Avellaneda, dura, eh, digamos, eh, en, en un proceso específico de, de, digamos, de persecución eh, sistemática por las fuerzas de seguridad, eh, y no existía el artículo del cementerio de Avellaneda en Wikipedia, y lo que se identificaba era que es un cementerio Súper importante en lo que representa la búsqueda de los restos de detenidos desaparecidos porque en el cementerio de Avellaneda existió una fosa donde, común donde el sector 134 que después digamos fue señalizado eh, que da cuenta de, del rol que jugó ese cementerio en, durante el terrorismo estado. Entonces para poder generar la información, no solamente se pensó el artículo en el contexto del terrorismo, sino también en el contexto de haber sido, uno de los, de haber sido el primer cementerio que se creó eh, a fines del siglo XIX eh, en el municipio de Avellaneda, en el partido de Avellaneda. Luego también el, el, el, el rol que jugó, sobre todo, con la investigación y con las exhumaciones que llevaron a cabo los, eh, el equipo argentino de antropología forense que en, en el 84 empieza con ese proceso eh, y es uno, digamos, de, de los procesos más importantes que el equipo argentino de antropología forense tiene en relación a la búsqueda o fue uno de los más emblemáticos en ese momento. Eh, y luego la señalización del cementerio como un lugar de memoria. Fíjense la imagen que tiene, es una imagen de la entrada del cementerio, es una imagen liberada, eh, digamos, para poder ilustrar este artículo, y luego de presentar lo más duro vinculado a sus orígenes y al terrorismo de Estado, también el artículo hace referencia a las personalidades que están eh, sepultadas en el cementerio. Como para que ustedes puedan ver, digamos, también cómo se estructura el artículo. Lo, en, en, en esa eh, wikileza lo que nos importaba era poder visibilizar la historia del cementerio vinculada a la exhumación de, lo, de los cuerpos, pero también el cementerio tenía una historia más allá de eso, eh, que, nos, que era importante poder... Eh, expresarla y contarla de, de manera, del forma, como el formato wiki lo, lo, lo plantea, en Wikipedia. Entonces, también me parecía importante poder ver como todo ese proceso de cómo se construye la información y cómo se intenta visibilizar el contenido que en principio movilizaba a la persona a, a crear este artículo y cómo el artículo se fue armando. Y van a ver que es un artículo que tiene diferentes referencias, que en este sentido me parece súper importante tenerlas en cuenta, pues son referencias que dan cuenta del de reporte anual de LEAF, del informe del CELS, de sitios de periodismo en general, digamos, bien diversos, con diferentes coberturas, ¿sí? Eh, que se hacen sobre, sobre el hecho en particular. Eh, y eso también es... la lo importante de cómo se construye la información en, en Wikipedia. No es lo mismo que escribir una nota periodística, escribir un artículo en Wikipedia. Entonces, hay todo un proceso que en las capacitaciones nosotros y nosotras generamos para poder darle el formato wiki a artículos que, vi, que vienen siendo pensados por personas que quizás escribieron una nota periodística o hicieron un informe periodístico, una investigación al respecto, pero que tienen que hacer el ejercicio de poder pasar esa información a un artículo de Wikipedia y ahí, se da ese contexto en donde se enriquece muchísimo, eh, digamos, el proceso de construcción de la información con tantos actores e, e interdisciplinario que propone el proyecto Wiki Derechos Humanos. El otro artículo que me parecía interesante mostrar es el juicio de Plan Cóndor. pero me parece importante porque es un artículo que se comenzó creando en, la, en una Wikileaks en el IPPDH y que luego lo seguimos editando hasta el año pasado en Paraguay cuando fuimos a trabajar con, con el, lo que fue la Comisión de la Verdad de, de Paraguay eh, que terminaron liberando el informe que la Comisión realizó en, en Paraguay y que también sirvió como referencia para este artículo eh, y es un artículo que Comienza en un proyecto, en una propuesta wikilesa y se sigue ampliando en todo el proyecto Wiki Derechos Humanos, eh, porque obviamente es un juicio que, que da cuenta de la coordinación del Plan Cóndor a nivel eh, regional y el rol que tuvieron las dictaduras en los diferentes países. Por eso todos los países que visitamos, que fueron muchos vinculados al Plan Cóndor, eh, menos Bolivia, que no pudimos ir, el re, y Brasil, el resto estuvimos, entonces se pudo desde sus contextos eh, generar contenido y actualizar el artículo eh, vinculado a cada contexto en particular. Y van a ver que es la descripción del juicio, puntualmente, las querellas, eh, cómo fue, digamos, el rol de los testigos, el rol de los archivos eh, pertenecientes a, a diferentes entidades públicas eh, en la región que también sirvieron como documentación de, de, digamos, de prueba en el proceso del juicio. Las personas condenadas, y esto es súper importante porque eh, ir a buscar esta información a un fallo es... Súper difícil, no todo el mundo llega a leer el fallo entero, ni la sentencia, ni a entenderla como, como digamos, de forma clara. En, en este contexto, el, el poder generar el listado de condenados y, y, y ver la información concreta, la referencia en donde se puede seguir eh, expandiendo ese contenido es súper importante porque Wikipedia es como ya lo dijimos muchas veces, visitado por más de 30 millones de personas al día, básicamente. Entonces, cuando se busca información, que tenemos información clara, referenciada y concreta, eh, es súper importante para, para, para lo que implica la, el proceso de memoria, verdad y justicia también es parte de ese proceso. Y por último, las referencias, que son referencias que al igual que en el, en el caso del Cementerio de Avellaneda, eh, tiene que ver con informes del CELS, con noticias periodísticas, con, también con, con información vinculada a las comisiones de verdad. Y fíjense que en los enlaces externos se encuentra el tomo 8, no, 7, liberado por eh, la Dirección General de Verdad, Justicia y Reparación del Paraguay, que es la, digamos, la que ofició o la que tiene dentro de la dirección a la comisión, que generó este informe, que liberó también eh, en Wikimedia Commons, que Jishu y Mau acompañaron todo ese proceso. Pero, digamos, acá se ve de alguna manera cómo se entrelaza eh, la importancia, digamos, el, el, el rol del conocimiento libre en, en, en estas políticas públicas de memoria, digamos. Voy eh, a frenar acá, Jishu, por si hay preguntas eh, para que me hagan. Tengo más información para compartir, pero, como Sony 41, quería saber. Sí, eh, justo hay una pregunta acá que hace Julio y pregunta, ¿qué categorías de Wikipedia, entiendo que serán los artículos de Wikipedia, se relacionan con Wiki, Wiki de DHH? Si podés hablar un poquitito sobre qué tipo de artículos eh, más generales fueron editando o cuáles serían los artículos a trabajar eh, en ese contexto. Bien, eh, yo sigo compartiendo la pantalla, así que les voy a compartir Dale. mientras estoy acá. La página, que es más sencillo y Shishu también puede compartirla en el chat. Ahí la, ahí la comparto. Eh, que en relación a lo que consulta Julio, eh, nosotros desde el 2018 armamos una página, eh, que es esta que estoy mostrando, eh, que tiene, digamos, como, como propuesta... Eh, identificar los tres ejes en los que trabajamos, lesa humanidad, LGBT y violaciones a los derechos humanos. Si vos entras a, a lesa humanidad, eh, vas a ver la, el listado de artículos eh, que estuvimos trabajando durante todo el, pro, el proyecto en general y los vamos actualizando, ¿sí? Y tenés el enlace al artículo. Esto está pensado principalmente para, eh, personas que no están vinculadas a Wikipedia de forma directa y empiezan a contactarse con nosotras desde nuestras, nuestros talleres, entonces eh, directamente también podemos, sugerimos determinadas mejoras que se le pueden hacer. En cuanto a las categorías de Wikipedia, eh, en general, nosotros no creamos categorías en Wikipedia del proyecto Wikiderechos Humanos, sino que cuando se genera el contenido en particular y se trabaja sobre, sobre contenido específico, intentamos, por ejemplo, para el caso de, de Avellaneda, sí se creó una categoría eh, que tenía que ver con delitos de lesa humanidad en Avellaneda, por ejemplo, pero fue algo definido en ese, en ese momento, en ese contexto, con editores que, estábamos, que estaban presentes ahí, y Wikimedia Argentina y, y las personas que editaban. Pero en Wikipedia no generamos una categoría para wiki derechos humanos. Sí, en Wikimedia Commons está la categoría de wiki derechos humanos en general, donde se alberga toda la información que se vincula directamente con el proyecto. Eh, y las campañas y las la, de fotos o o sí, de fotos particularmente, llevan, eh, se categorizan puntualmente con el nombre de la campaña. Es decir, Wikiderechos Humanos no tiene una categoría específica en Wikipedia, en Common sí, por una cuestión de, de, de centralizar la información, eh, pero en Wikipedia intentamos que las categorías, eh, digamos, se usen las categorías que existen, que son muchísimas, y si no existen, se crean, pero vinculadas al contexto sobre el contenido que estamos editando. No sé si te respondí. Creo que, que sí, cualquier cosa, Julio, escribinos en el chat y te seguimos y, y seguimos rebotando la información. Eh, Podés continuar, Luli. Bien, genial. Entonces, eh, por, digamos, aparte de, digamos, de estos dos artículos que yo presentaba, también quería comentar el artículo de eh, Ruth Alicia López Isao que es uno de los últimos artículos que estuvimos trabajando en, en, en el proyecto Wiki Derechos Humanos, que está vinculado principalmente con con lo que se relaciona eh, a la, la edición de contenidos sobre derechos humanos a nivel regional y que lo hicimos en Colombia, en Medellín particularmente, este febrero, parece que fue hace un montón, eh, ya en este contexto, pero fue en febrero que viajamos con Maru eh, a cerrar un proyecto que veníamos desarrollando con la Universidad de Antioquia y con el, la, la organización Hacemos Memoria, particularmente de, de Medellín, eh, en donde articulamos directamente con la capacitación que fuimos desarrollando en diferentes instancias con periodistas eh, especializados en cubrir eh, contenidos sobre conflicto armado en Colombia y sobre el, el proceso que se abrió post el Acuerdo de Paz del 2016, eh, para poder capacitarlos a crear contenido en Wikipedia y mejorar contenido en Wikipedia eh, vinculado a, todo el contexto colombiano se intentó desde, desde la propuesta de Hacemos Memoria en, en Medellín y desde la Universidad en Tokio convocar a periodistas que ya estaban dentro de las redes de este organismo eh, de diferentes contextos para poder generar información vinculada eh, a cada contexto en particular. Y durante estas, estas jornadas lo que se editó principalmente y se trabajó súper minuciosamente en, en, en esto, tuvo que ver con la creación, por ejemplo, de perfiles de líderes sociales o lideresas sociales que fueron asesinadas después de la firma del acuerdo de paz, eh, que había un montón de información generada sobre, sus, digamos, sobre ese proceso en particular y eh, se buscó darle formato al artículo para crear el contenido en Wikipedia. Y también van a ver que la dinámica de, digamos, de, de fuentes que son utilizadas son digamos muy parecidas a las fuentes que buscamos sostener en general en cualquier artículo de Wikipedia que proponemos eh, mejorar y actualizar, que tienen que ver con notas periodísticas. En, algo, en, lo, en estos casos habían, hubieron procesos de justicia eh, locales que también fueron, fueron utilizados como referencia. Eh, y en particular en estos casos que son tan recientes, también eh, lo que se da cuenta es que lo, las únicas fuentes que más nos sirven para poder eh, sostener este contenido en Wikipedia son fuentes que vienen del mundo, del periodismo de investigación, porque quizás todavía no hay eh, un proceso de justicia cerrado ni elevado a nivel regional como para tener eh, informes específicos eh, o, por ejemplo, eh, investigaciones más de tipo académica que por ahí sí pueden existir o existen en los casos de lo que, fueron, eh, lo que fue el plan Cóndor a nivel regional, por ejemplo. Entonces, bueno, también ahí se ve un poco la propuesta de editar contenido más actual, que es lo que nos pasó, por ejemplo, acá en Colombia, o el otro artículo que tenía para mostrarles era el de Periodistas de a Pie, que es una organización mexicana. Ayer Maru mencionó a Marcela Turati, que es una de las fundadoras de, de Periodistas de a Pie, eh, durante la wiki Derechos Humanos que hicimos en México, en México DF, que la temática estaba vinculada con eh, desaparición forzada y particularmente desaparición forzada de periodistas. Eh, se creó este artículo, que es una organización súper importante a nivel mexicano, pero también a nivel global e internacional, es una organización referente y sobre todo por la forma en la que se organiza internamente, eh, y se creó el artículo de la organización, eh, donde se, eh, se fue, digamos, puntualizando en las características de la organización y en también en que mucho, de la, en, en, digamos, en, en el rol que tienen los periodistas también en, en, en poder hacer un registro, digamos, de, de toda esta información. Eh, si ven también las referencias, dan cuenta de, de investigaciones que también se hicieron sobre el rol de periodistas a pie, porque es una, una organización muy referente en este contexto en México, eh, pero fíjense que también las, la, las referencias dan cuenta de una fuerte impronta de, de notas de periodismo de investigación para sostener, diversas, pero para poder sostener el contenido. Y también fue súper importante que se genere en un contexto de, una, de, de, de un wiki Derechos Humanos en México, donde también tuvo una impronta diferente, como en Colombia, en Argentina, en general nuestras actividades son actividades que se hacen... Eh, abiertas, es decir, si bien se piensa una, una capacitación previa con los organismos que, que van a ayudarnos en la coordinación y, y, y se convoca directamente muchas veces a, a, a cátedras que van a participar, etcétera, la convocatoria se abre y puede participar la persona que quiera. En el caso de México y de Colombia, por ejemplo, cuando lo pensamos, se evaluó que sea una convocatoria cerrada, bien direccionada, eh, con personas que estén trabajando la temática porque el contexto es diferente y porque el contexto ameritó pensarlo de una manera diferente eh, y también porque estábamos editando contenido muy vinculado a un conflicto actual que eso también requirió de, eh, de poder evaluar de qué manera hacerlo y, y, y, y de qué manera también no difundirlo digamos que eso tiene que ver con quizás eh, el cuidado que, que es importante darle a este tipo de proyectos. Eh, a diferencia, por ejemplo, de la experiencia en Uruguay, que fue masiva. O sea, creo que fue la Wiki Derechos Humanos más grande. Tuvimos más de 60 personas participando en, en, en, esa, en esa editatón, si se quiere, eh, con una producción de contenido tremenda. Eh, pero creo que también tiene que ver mucho en cómo se piensa el proyecto y la estrategia del proyecto para editar contenido de derechos humanos en Wikipedia, de poder identificar bien en qué contexto estamos proponiendo hacer esto y escuchar mucho a los actores que, que, digamos, que son referentes en, ese, en esos territorios al momento de definir cómo se va a plantear la propuesta, ¿sí? Bien, eh, hasta acá, Shishu, eh, llegué. Bueno, buenísimo. Por ahora no hay más preguntas, así que les decimos si quieren dejar alguna pregunta. Luli, te hago, te hago esta consulta para, para todas las personas que están en línea. ¿Hay alguna propuesta de trabajo desde Wikiderechos Humanos para, para trabajar en lo que queda de este aislamiento obligatorio, algo que pueda hacer la ciudadanía a niveles generales y espacios de contacto? Sí. Eh, bueno, en la, los espacios de contacto eh, Wikimedia Argentina, las redes de Wikimedia Argentina son la, las redes a partir de las cuales comunicamos los, los futuros encuentros de Wiki Derechos Humanos. En este contexto no hay ningún encuentro a nivel presencial que estemos llevando a cabo, pero más que nada por una cuestión de, de, de la situación puntual. Eh, sí seguimos eh, actualizando la información en nuestra página web, que es la que compartí, que entiendo que Shishu también la compartió. Sí, sí, ahí la compartimos. Genial. Eh, y lo que estamos intentando desde, desde, la, desde la cuarentena es poder... Eh, coordinarnos directamente con instituciones que estén interesadas en implementar, digamos, eh, la estrategia más virtual de talleres y de, de, de para ver cómo la llevamos a cabo, eh, que es lo que, vamos, lo que vamos a estar haciendo ahora en abril, en coordinación con Constanza, con eh, la procuración que se encarga del sistema penitenciario en Argentina. Eh, con todas las personas que investigan el contexto del sistema penitenciario dentro de la procuración y que comunican esa información, estamos eh, evaluando de armar unos talleres específicos para ellos para en algún momento, cuando volvamos a la presencialidad, que esperamos que sea pronto, eh, poder eh, llevar a cabo el proyecto como nos proponemos. Acá hay algo que es importante hacer hincapié, que tiene que ver con que... Es difícil pensar el proyecto Wiki Derechos Humanos en su totalidad virtual porque demanda, digamos, de, de, digamos, de, de, un, de una presencialidad súper importante. Entonces, en ese sentido estamos como evaluando de qué manera podemos acompañar a quienes estaban interesados en sostener la propuesta en esta primera parte del año de forma virtual para después poder cerrarla de forma presencial. Bueno, acá nos siguen diciendo, bueno, tienen la presentación, pero eh, para verla de vuelta, así que decimos que pueden ¿Sí? seguir viendo la el, el, el video después y después compartimos la presentación. Y dicen que muy buenos los, los tutoriales, eh, más que nada para arrancar a editar dentro de Wikipedia. Entendemos que este tipo de proyectos se sostienen mucho sobre la presencialidad, eh, de estrechar vínculos, espacios de confianza, más por los temas que se tocan, que no son, tan, no son para nada livianos, y tiene una densidad teórica que tiene que haber como una... Una, una charla y un debate sobre cómo se va a divulgar esta información. Así que eh, esperamos que se levante la cuarentena para poder seguir editando sobre estas cosas. Así que mil gracias, Luisina. Mil gracias a todos, todas y todos los que participaron de esta serie de webinars y nos acompañaron hasta el día de hoy. La semana que viene estaremos enviando todos los videos y estaremos mandando diferentes documentos que, que les pueden servir para seguir sumándose. Te agradezco muchísimo tu participación, Luli. Y, y bueno. Esperemos verlos pronto en otras ediciones. Dale, gracias, Yu. Hasta luego, a todos. Un beso todas. grande.